Eran más o menos como tres y media, tres de la mañana de un octubre hace algunos cuantos años allá, en esa base de cruz roja, cuando de repente alguien radia y dan un servicio, te dicen ¿sabes qué? se suscitó algo, necesitan que una unidad vaya para allá, te preparas, agarras tus cosas, Bostezas un poco. Maldito sueño. Pero tienes que estar atento. Tienes que estar muy al pendiente de todas las cosas que están. Más o menos te van diciendo qué demonios es lo que tiene que hacer. Pero de repente vuelven a radiar y te dicen una instrucción muy específica. Sin sirena. Sin torreta. De modo silencioso vas a ir a hacer este servicio. Al principio, cuando sucedían este tipo de servicios, uno no no preguntaba más que lo básico de y por qué piden esto y si ¿sí podemos hacer esto y varias cosas. Y no sé si hasta la fecha se sigue haciendo. Ha pasado mucho tiempo de esto. Me comenta mi amigo que me estaba contando precisamente estas cosas. Dice, yo cuando estaba haciendo todo esto estaba en el norte. No te voy a decir en qué delegación para no meterlos en problemas. Tal vez todavía siga gente ahí. Pero dice, al principio te preguntas por qué pidieron estas instrucciones. Por qué demonios pidieron estas cosas. Con el tiempo te vas dando cuenta que son favores a veces de la misma gente que está, pues, en el poder, si quieres verlo así. Sin embargo, se dio la casualidad de que quien pidió el favor fue algunos amigos de la policía que teníamos hace mucho tiempo por ahí. Yo pregunté, bueno, ¿y ¿cuál fue el servicio?, Dice, ¿cuántas veces tienes la oportunidad de llegar a un lugar en el cual todavía no se ha cometido algo muy cabrón? Sin que. sin que siquiera tengas conocimiento del desmadre que va a pasar. Simplemente eres una persona que está por ahí, perdidito en tus propios pensamientos, creyendo que vas a atender a alguien que ya sufrió un accidente y de repente te das cuenta que no, que te llevaron ahí porque el accidente apenas va a suceder y si te pidieron que fueras tú era porque confían en las habilidades que tienes y que simplemente todo eso tiene que estar en silencio no tiene que haber más personas que sepan qué carajo se va a pasar dice dentro de este maldito pinche mundo oscuro uno cree o tiene más o menos la idea de que las personas son personas buenas son personas decentes que tratan de llevar y sobrellevar su vida en pues lo que le presenta la misma vida los golpes que te da, las sorpresas, los triunfos y las caídas también Tú piensas que solamente la maldad está en los noticieros que te andan diciendo qué es lo que sucedió, que un balaseado, que alguien apuñaló a alguien, desgraciadamente, que algún feminicidio nuevo, más cosas así. Piensas que quizás no está tan cerca de todo eso y no te das cuenta de la cantidad de cosas que pasan y que no llegan siquiera a las noticias. Y en eso, dentro de su maldito cúmulo de silencio, no sabes todas las malditas atrocidades que pasan cada pinche noche. Y es horrendo. Es horrendo porque llega un punto donde te normalizas. Y tú lo sabes, Dani. Te normaliza bien, cabrón, saber que allá afuera hay gente mala. Hay gente culera. Que cada día va a matar. Que cada día va a ser de las suyas. Y te deprime, cabrón. Pero que cada cuanto tienes la oportunidad de que te avisen estos hijos de su pinche madre de que algo que va a pasar. Y si te soy sincero, esto que iba a pasar estaba muy cabrón. Y le digo, y bueno, si no es indiscreción, qué chingados fue lo que pasó. Dice, mira, no te haré el cuento largo. Nos llamaron para una zona, pues, un poquito cara. Le digo, ok. Dice, a veces tú sabes que algunos cuantos hijos de gente famosa, poderosa, lo que tú quieras, cabrón. A veces tienen sus casas por esos lados y de repente organizan que fiestecitas y todo eso. Es lo clásico. Por más que quieran tener una imagen pulcra y limpia, esos pinches políticos son una sarta, una caterva completa de pelmazos, adictos, que se dan golpes de pecho y dicen que ellos son buenos y que la chingada, cuando de repente te das cuenta de la cantidad de madres que se meten, sus familiares, sus hijos, sus tíos, sus primos, sus hermanos, todos esos hijos de la verga. Y es horrible wey, darte cuenta de lo... Putrido que está este pinche sistema. Le pregunto, entonces fue algo de político. Dice: ojalá, cabrón. Ojalá fuera nada más eso. Le digo, que mierda, entonces fue. Dice. Al parecer. fue una pinche golpiza. que le querían bueno, que querían propiciar. A alguien que estaba, pues, cortejando a la hija de alguien. Entonces, simplemente, para evitar cualquier detallito, ya lo estaban venadeando, ya lo estaban cazando. Ya sabían que lo iban a romper su madre y lo iban a votar por allá, pero al menos querían que ese hijo de la chingada no se muriera. Y así, de ok, está bien, no está mal. ¿Y qué pasó? Te tocó ver la golpiza o qué onda Dice, no, ni siquiera llegamos a eso Nos avisaron que esperáramos en algún lugar Y como siempre, ves que sale una pinche camioneta Y te avienta ahí al cabrón este Pero sea como sea, en esa pinche zona donde estábamos Estábamos ya esperando Que esta mierda pasara Cuando de repente eh, a mí se me dio por estirarme güey. Ves que después de estar un rato esperando Y las pinches unidades no son tan cómodas Como se piensa Me bajo Me estiro cabrón. Estoy pensando que si es que esto es correcto O no En la espera de que algún junior asqueroso Haga su desmadre Y vengan a entregarnos El paquete de lo que ese hijo de la chingada hizo Cuando de repente De la nada se sintió ese maldito pinche silencio que te pones a pensar Es bastante sospechoso Dice, yo me quedé viendo Hacia todos lados con este frío que hace ahí en el norte Ya sabes dónde está Dice, hace mucho frío por acá, corre demasiado aire Demasiado en las noches y de repente sientes ese escalofrío de que algo no está bien y de repente escucho que tocan el vidrio y es mi compañero el que iba manejando el operador de la unidad y me hace tocando sus labios con el dedo diciendo que no hiciera ruido. Haciéndome la seña de que me metiera. Por algún momento llegué a pensar, no mames, algún cabrón de estos trae algún arma larga, alguna fusca. Eh, o quizás algún grupo de pandilleros. No, me meto un poco a prisa y un poco quitado de la pena de pues, que algo fuera a pasar. ¿no? Simplemente... Ya te cortas un poquito y se te quita un poquito el miedo de todo eso Y cuando me meto Pudimos ver en esa esquina Te digo es una residencial linda, bonita, nice si lo quieres decir Pero como esas pinches residenciales que están hasta su puta madre de lejos yo no sabía que hace muchos años Este pinche lugar era un puto tiradero de cadáveres Y al parecer esas mierdas se siguen manifestando Le digo ¿Por qué? Dice cuando me hizo eso De tocar el vidrio Yo me meto pensando que sería cualquier otra cosa No lo esperaba realmente Y en eso a lo lejos A lo pinches lejos logró ver y vaticinar Un poquito lo que nosotros íbamos a ver Con la poca luz que se tenía Sobre esos lares Tendrán lana y la chingada Pero llega un punto Donde te das cuenta que es cerro cabrón Una zona media bonita La chingada Y ahí donde terminaba lo que era La parte linda Donde nosotros estábamos esperando En esa parte que ya casi Se volvió un puto cerro Donde iban a tirar coincidentemente al pendejo que iban a golpear a lo lejos pudimos ver a una persona caminando y te digo persona porque iba en dos pies y te digo persona porque iba con un andar de una persona no tenemos simios en este país en esa parte del país no tenemos <ríe> De verdad no tenemos algo que inmediatamente pueda relacionar de lo que ves. Tratas de verlo de la manera más. Ah, inclusive con. Con un poquito de exceptitud. Ser escéptico, cabrón. Dices, es alguna persona, algún vagabundo. La chingada era una persona que estaba desnuda. Iba caminando y entre esa parte que ya es cerro Se escuchaba perfectamente bien con ese silencio que estaba como iba arrastrando los pies entre la hojarasca De algunos cuantos árboles que están ahí en esa zona El viento nada más se escuchaba uf, uf, tranquilo Despacito Ni siquiera hacía tanto ruido Pero era lo suficiente para hacer que tantita un poquito de la hojarasca se moviera y se escuchara con mucha más profundidad los pasos de esa persona O quisiera decir de esa chingadera De esa cosa Le digo, ok ¿Y qué pasó? Dice esa cosa No sé qué diablo será Solamente sé Que a lo lejos Se pudo ver cómo venía acercándose Hacia donde nosotros estábamos era una persona de no más allá de unos 60. Si es que hubiera tenido cabeza, cabrón. Era una persona que pareciera que le habían arrancado la cabeza. Con lo poquito que de, tenía de luz que se reflejaba en su cuerpo. Parecía que le hubieran arrancado, no cortado, cabrón. Le hubieran arrancado la pinche cabeza. Y se iba acercando, y conforme más se iba acercando el olor a carne. Tú has escuchado Que alguien te dice güey, Es que eh, Me da como por salivar Cuando estoy en la carnicería Porque el olor a carne y sangre me, me agrada pues Hay personas que les gusta eso Pero tú sabes perfectamente bien Que el olor a carne Humana Y el olor a sangre humana Tiene un gusto muy Diferente al que pudiera ser Del olor del cerdo Del olor del res y tú sabes que es increíblemente escandaloso cuando te topa ver a alguien en un accidente Que se le desprendió la pierna, que tiene abierta una herida La puedes oler Gran parte de las personas que ven los videos, gore y todas estas cosas Que sienten, se sienten muy machitos cabrón Sienten que tienen huevos suficientes Pero tú sabes perfectamente bien que no tienen ni tantitos pinches huevos de estar ahí Cuando pasa un accidente Y oler a lo que huele una herida fresca, bien, ahora imagínate eso combinado con el olor putrefacto, con el olor pútrido, güey, de algo que se está acercando, olía a sangre putrefacta, tú sabes a lo que huele eso, a sangre podrida, cabrón, y esa chingadera venía acercándose directamente hacia donde estábamos, con lo poquito de luz, que se reflejaba, que acariciaba esa figura, se podía ver como tenía el pecho abierto, abierto totalmente, si lo pongo en descripción, sé que es horrible, pero, has visto, en las pollerías güey, cuando te dan, un pollo entero, cómo lo rompen, cómo abren ese, pecho, al momento que, lo abren en dos. Ese sonido fuerte. Dice esa madre, tal cual. Imagino que así debió haberse escuchado cuando le abrieron el pecho porque estaba abierto. Yo de verdad creía que era una persona grande, gordo, por la sombra que proyectaba pero esa chingadera tenía el pecho totalmente abierto y se veía más grande de lo que realmente era te juro que de las ocasiones en las cuales yo tuve la oportunidad de ver gente estando en una necropsia ver gente abierta en canal ahí en la pinche plancha ver esas costillas por dentro ver cómo brillaba el esternón por dentro así lo pude ver y mientras el operador Estaba a mi lado Tratando de articular palabras Yo estaba igual que ese cabrón Cagado del puto miedo De estas cosas Que tú piensas que es una puta pesadilla Y que no sabes Qué chingados es esa madre Porque se iba acercando Sin cabeza Con el pecho totalmente abierto y estoy seguro que si esa mierda tuviera ojos estaría mirándonos Y era horrible sentir que no podías moverte Hasta que el pendejo del operador me agarró de la mano La apretó fuerte y dime, dime que tú también lo estás viendo cabrón Y es cuando me di cuenta de que este güey, neta, se había orinado del pinche miedo Le digo sí yo también lo estoy viendo a la mierda Vámonos de acá Porque esa cosa venía acercándose Y cuando te digo acercándose No era de que lo veía a 10, 15 metros cabrón Lo teníamos fácil a unos 5 metros de nuestra unidad Venía acercándose Venía desnudo Y en una de sus manos Yo creo que traía algo No sé qué demonios Pero traía una matoja de pelo entre sus dedos Este cabrón Logró encender la unidad con todo el miedo del pinche mundo que tenía. Y con lo poquito que pudo hacer, logró hacer que nos fuéramos a chingar a su madre el pendejo que iban a aventar. Yo solo sé que cuando regresamos a un punto seguro y nosotros radiamos a la misma base para decir qué es lo que había sucedido y que nosotros nos sentíamos en peligro para poder seguir en ese sitio, nos regañaron, pero nos valió verga. La cosa es de que nos regañaron porque efectivamente le habían roto a su madre, un pobre pendejo ahí, uno de esos chamacos fresitas, y lo habían aventado de aquel lado. En el radio... Nuestro capitán nos estaba gritando, diciéndonos y mentándonos la madre. Porque al momento de que él nos dijo, saben que esto ya chingó a su madre, va el forense para allá. Supimos que la habíamos cagado. Pero cuando nos dirigimos de nuevo para allá, simplemente para checar que se podía hacer el forense, que tú sabes que nosotros de vez en cuando llegamos a conocerlos. Nos dicen, "No mamen, cabrones." Dice, "¿Para qué llegan para acá, güey?" Ese güey está muerto. Digo, "¿Qué pasó? Lo golpearon y todo eso?" "No, güey. Al cabrón este le arrancaron la cabeza y le abrieron el pecho." Pasó el tiempo, güey. Y en algún momento le pregunté al capitán: Oiga, estos hijos de la chingada se pasaron para esa ocasión y todo eso. Dice: Deja todo eso, güey. Los que hicieron ese desmadre se apelaron, ya no están en el estado, se fueron para otro pinche sitio. No muy lejos de aquí, pero para que no los inculparan, porque esos güeyes nada más lo golpearon. De hecho, hay un video donde lo están golpeando. Pero que le quitaran la cabeza y que le abrieran el pecho, eso no fue cosa de estos pendejos. Fue ahí cuando me animé a contarle al capitán qué era lo que habíamos visto. Si esa cosa lo hizo o lo que fuera, no sabemos qué demonios fue. No sabemos quién chingados es eso. Pero hasta la fecha, sobre de sus caminos, se escucha entre la gente que vive por allá que haya una chingadera que de repente la escuchan caminar que escuchan que anda por ahí alguien en los techos de las casas entre los patios y hay personas que llegan a ver una sombra de alguien que sienten que es robusto pero yo sé que no lo es es esa cosa que camina entre estos lugarcitos y no es la primera vez que he escuchado que la gente lo ve ¿Qué es esa madre no tengo idea pero a partir de ahí yo ya no tuve ganas de regresar y hacer servicios especiales no si es que íbamos a encontrar esas cosas no, si es que después de haber escuchado acerca de esa cosa, de haber visto esa chingadera y de haber recordado lo que esa cosa hizo con el pobre pendejo que fueron a aventar ahí, lo estuve soñando por días, porque esa cosa yo sentía que pese a que no estaba en ese sitio, en mi imaginación y en mis sueños, me perseguía Y si te lo cuento Es porque quizás En la pinche noche otra vez Vuelvo a soñarlo Y es culero Porque te sientes en algún lugar Que tú sientes que es seguro Y estás ahí parado Y a lo lejos Lo llegas a ver Y no puedes moverte Y muy lentamente se va acercando a ti y aunque quieras despertar aunque quieras correr aunque quieras hacer algo no puedes ni podrás porque en esos sueños pareciera me cae de madre que pareciera que quien los domina no eres tú es esa cosa Que te atrapa consigo en su sueño Y ojalá nunca lo veas Espero les haya gustado este episodio Y A Ubaldo Un tremendo saludo hasta donde estés Me acuerdo de esas Tardes En donde compartíamos historias y siempre me dijiste que tú tenías la idea De que en algún momento algo, algo te iba a pasar Y te pasó cabrón, te moriste dormido Soñando no sé qué Pero ese maldito par al corazón que te dio te arrebató de entre nosotros Y en estas fechas se te, te recuerdo con cariño si es que algo te arrastró a la muerte En algún momento En algún momento De verdad Nos volveremos a ver Nos volveremos a encontrar Y me dirás Si es que esa cosa Te llevó consigo Descansa en paz Obaldo Este fue un relato más De memorias De un Nahual Uno de tantos podcasts De esta pequeña Edición especial de día de muertos este es el primero que son historias de gente que ya no está con nosotros espero les gusten las que vienen gracias por escuchar pasen un bonito día o bonita noche